Bueno, pues me presento, soy Reyes, el psicólogo clínico del hospital. Entonces, vamos a poner en marcha un grupo de apoyo al personal sanitario que ha sufrido pues, consecuencias psicológicas debidas a la pandemia. La intervención pues, constará de cuatro bloques. Cada bloque será diferente, por lo cual permite a los integrantes incorporarse en cualquiera de los, de los bloques. No obstante, eh, deberían, eh, si, si os apetece, y si pensáis que os es útil, pues seguir los cuatro bloques, eh, las cuatro sesiones grupales. Eh, trataremos eh, la asertividad, la ansiedad y daremos pues, dos técnicas, eh, técnicas de reducción de la alteración emocional, eh, que puede ser el mindfulness la asertividad y haremos un ciclo educativo también sobre pues, todas las consecuencias eh, de la pandemia en la salud mental y sobre todo aplicado a los trabajadores. Pues eh, os espero, espero veros.